Hola, hola hermosas, hoy les traigo un maquillajito con la paleta 3503 de Morphe que tiene unos colores intensos y súper hermosos. Así que quédate a ver el videito. Bien, vamos a comenzar con nuestro corrector para matificar el tono de nuestro párpado Ya saben que a mí me encanta usar el corrector porque me hace que mi tono de párpado se vea parejo Y la sombra pues pigmente muchísimo mejor Voy a aplicarlo con mi dedito y después lo voy a difuminar con una Beauty Blender La de tu antojo, yo lo sprayo con un poquito de fijador de maquillaje para que se me haga más fácil Voy a usar estos parchecitos para no manchar tanto mi piel Si tú no tienes parchecitos puedes usar un polvo traslúcido Voy a empezar con esta sombra beigecita para emparejar el tono de mi párpado y darle como un color neutro al ojo. De ahí difumino bien, ya saben, colocar en medio y difuminar aquí hacia el lado de afuera. No quiero tocar mucho el lado de adentro, solo hacia afuera difumino limpio brochita y paso al siguiente tono que va a ser este naranjita que voy a colocar en la parte de afuera de mi ojo solo en el párpado fijo lo voy a colocar en la punta del párpado y difuminar hacia adentro coloco el exceso de color en la, en la entradita del párpado y difumino hacia adentro como pueden ver Solo si sea como abaniquito, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, para que se difumine perfectamente. Después paso a un naranjita más claro y lo coloco encima del naranja más fuerte. Y de igual manera, solo en parte de, en la parte exterior de mi párpado fijo y difumino hacia adentro. Coloco exceso en la parte exterior del párpado fijo. Y difumino toquecitos hacia adentro Ahora voy a colocar este rosa, como un rosa fusion encendido Encima de los otros dos colores Y de igual manera, en la parte exterior de mi ojo Pongo la, el mayor exceso de color y difumino hacia adentro Suavemente, sin apretar mucho mi pincel Coloco exceso de color en la parte inferior de mi ojo Y difumino hacia adentro Como abaniquito Y ahora voy a pasar a corregir solo del final de mi pupila hacia el interior de mi ojo, hacia mi lagrimal. Es donde voy a limpiar... Uh, miro hacia arriba cuando coloco el corrector para que se marque hasta donde tengo que limpiar y poder hacer el cortecito bien de acuerdo a como mi ojo lo necesita Ese es un tipcito que les doy siempre que vayan a hacer un corte coloquen en su párpado móvil el corrector y miren hacia arriba y, el, y ahí el corrector les va a marcar hasta donde necesitas limpiar de acuerdo a la forma de tu ojo y ahora voy a pasar a colocar este verde mate en toda la parte que corregí y difuminar hacia la parte que ya tiene color, lo coloco y difumino hacia afuera, coloco el lagrimal y difumino hacia afuera. Y de ahí voy a colocar este verde con glitter en toda la parte de mi lagrimal. Para darle como un brillito y no se vea tan como seco, darle ese plus, ese colorcito extra. Y con eso finalizamos nuestras sombras, chicas. Ahorita voy a delinear, colocar pestaña y pasamos a la parte del rostro. Y vamos a continuar con nuestra piel. Voy a estar utilizando la CC Cream de Mary Kay en tono medium light. Estoy utilizando el corrector de Benefit y voy a difuminar con una Beauty Blender, la humedezco con poquito fijador de maquillaje de la marca Mary Kay o el que tú tengas, es eh, perfecto. Y voy a hacer mi baking con el polvo de vetka. Y yo últimamente he estado usando estas esponjitas que encargué en Shein, que la verdad salen súper buenísimas. También las encuentras en Amazon. Son súper buenas para hacer el baking con nuestro polvo traslúcido. Y voy a estar haciendo las correcciones con mis um, correctores de Too Faced. Esta paleta me encanta, yo llevo tiempo utilizándola y me gusta mucho porque tiene lo que es uh, la corrección Cocoa, lo que es rubor y lo que es eh, iluminadores que la verdad están buenísimos. Me encanta mucho el acabado que da, aparte que tienen un olor rico. Y pues aquí ya podemos apreciar el acabado tan bonito que le da la piel y poder hacer ese cuidado pre-antes de nuestro maquillaje. En verdad que tu rutina de skincare es un 80% para que tu maquillaje pueda quedar bonito. Ahora voy a colocar el iluminador, este sí te recomiendo que lo coloques siempre en arribita de tu rubor, nunca lo coloques en tu sien o en la patita de gallo porque solo va a marcar más esa línea de expresión y lo que queremos es difuminar lo más que se pueda las imperfecciones y esas pequeñas líneas de expresión que pues ya se empiezan a notar, lo que queremos es difuminarlas y que se mitiguen lo más que se pueda con nuestra maquillaje. voy a estar utilizando lo que es el naranjita en la parte final como pueden ver de la parte inferior de mi ojo, después le voy a poner un poquito de rusa del medio hacia afuera Y para finalizar voy a poner el tono verde, pero el verde mate, chicas, porque como pueden ver, yo tengo un poquito de líneas aquí, entonces no quiero que se noten como mucho, así que siempre donde tengas límites de expresión yo te recomiendo que apliques a tonos mate, no apliques brillos, porque los brillos... Para las pieles maduras, de igual manera que tienen mucha línea de expresión, no apliquen brillos. Porque los brillos van a hacer que esa um, línea de expresión se vea más notoria. Y voy a aplicar un labial blanco o beige. En la línea de agua Del tono que tú tengas a la mano está perfecto. Y listo. Oh my God. Me encantó. Me encantó mi maquillaje del día de hoy y un poquito de rímel ya saben. Sin el rimel, En Las pestañas me Como que no marca el maquillaje. Eso sí, con mucho cuidado porque no les voy a pasar lo que me pasa a mí Siempre me dio mancho Aplicar ese crimen de abajo Ok, ahora sí, voy a aplicar Mi fijador de maquillaje de la marca Mary Kay Tú puedes utilizar el que tú quieras Yo utilizo este un poquito más a menudo porque utilizo Siempre mi CC Cream, pero puedes usar Este de Morphe que es para piel grasa Te ayuda a matificar esa grasita que no queremos O este también que es para Piel uh, seca, te ayuda a darle Luminosidad a tu piel, así que puedes Utilizar uno de estos dos, yo los he usado y me encanta El de Milan, ya saben que hace videos anteriores Se los he recomendado muchísimo Porque también me encanta. Ese es para todo tipo de piel. Y nos bañamos. De nuevo con él. Y pues eso sí. Si tienes tu ventilador, chicos, ¿sí? aprovecha para secar rápido. Porque ahora que tengo que ir por el enano a la escuela, chicas. Y vuelvo aquí todavía en la maquillación y en el chismorro con ustedes. mis madrugis glamuroso. Así que voy bien glamurosa por el enano, chicas. Y listo Ahí está el maquillajito Ay, me encantó espero para ti también, te encantado. Y súper fácil, ya saben que yo aquí siempre les traigo maquillajes Súper fáciles, prácticos Para que ustedes los puedan hacer súper bien en casa Bien prácticos y rapiditos Se los puedan hacer en casa y siempre salgan bien glamurosos Bien glamurosos Para que sean del team de las comadruquis glamurosas. Así que pues Y pues ahora sí chicas Ya estamos listas Vean cómo quedó la sombra y nuestra piel. Vean, me encanta sin filtros, sin nada, vean, cero filtros, vean, cero, cero filtros, nuestra piel quedó súper bella por, obviamente, el video de aquí de abajito, vean, ¿no? es la pre, eh, vean el video de aquí de abajito que es la, el pre, preparación, se puede decir, la pre, pre, pre preparación para tu piel, para que tu piel quede así, vean super hermosa, sin filtros vean, ni nada y tu piel queda bella, y eso sí siempre un cuidado constante día a día día noche cuatro, tres productitos que tú hagas tu rutina de skincare creme, créeme que en un mes vas a ver una gran diferencia, véanlo en mí véanlo en mí, vean los videos anteriores como tenía yo mi cara maltratada por mi hormonal, más aparte pues el maquillaje pues vean el cambio de ahora, como les digo sin filtros, no filtros es mi piel una piel real, chicas así que ya sabes si les interesa, vayan a mi Instagram ahí en la tienda Andis Virtual podemos ayudarte a hacer un, a una rutina de skincare personalizada de acuerdo a las necesidades que tu piel necesita de acuerdo a ti, a tu persona y a tus necesidades para tu piel así que, gracias que os haya gustado el maquillajito, gracias por estar aquí un videito más mis comadrequines amorosas, besos bendiciones, ya saben, si les gusta compartan este videito con la comadruquis la tía, la cuñada, hasta la suegra si creen que lo necesita, con quien ustedes crean que pueda necesitar este videito o le pudiera agradar este contenido así que mil gracias por su apoyo besos, bendiciones y las veo el próximo videito, bye hasta la próxima mis comadruquis lemurosas. y pues aquí ya estamos en la noche ya 12 horas después del de maquillaje y vean que la piel todavía sigue bonita un poquito de brillo pero pues todavía el maquillaje queda bien, se ve bonito